Ma, pa, me tienen que ayudar, tengo una entrevista re importante de trabajo ahora en media horita, pero no puedo prestar atención, concentrarme cuando me, no sé qué hacer. Bueno, hijo, tranquilo. Yo, me pasó algo parecido, cuando tenía tu edad. Mm. Tenía 22, 23 años. Era febrero, me acuerdo. Claro. Tenés que posicionarte en un lugar donde la dinámica de la relación genera una estructura. Claro. Que... ¿Entendés? Joya. Mm -hmm.